En el marco del proyecto de semilleros de redes comunitarias que estamos llevando a cabo junto con Rizomática, nos fuimos en nombre de Altermundi, Guido, Santiago y yo a Cherán, México, a llevar adelante la primera instancia de Semillero, la primera experiencia. Actualmente, el semillero es una intención colectiva de acompañarnos organizaciones, colectivos, personas, que trabajan en pos de las redes comunitarias. En esta oportunidad hubo presencia latinoamericana de compañeros de Brasil, de dos organizaciones, de Argentina eh, y de México, y de Colombia. Durante el Semillero tuvimos la oportunidad de llevar adelante debates respecto de la pertenencia a proyectos de redes comunitarias eh, también aspectos más de, de la planificación de los proyectos comunitarios de redes comunitarias y aspectos técnicos tuvo la actividad una fuerte ancla en lo que es experiencia de despliegue no vista desde una cuestión técnica y operativa y práctica de montar un nodo sino vista como una experiencia integral de organización, de coordinación de expectativas y realidades, de esfuerzos, de desafíos. Y así que la experiencia de, de lo que es los montajes ha dado un, un aprendizaje amplio en lo que es la parte práctica, en la parte emocional de, de la tarea y en la cohesión de, de las personas que participamos. es el crecimiento eh, con, con mutuo acompañamiento que, que siempre es mucho más potente que, que como inventar las ruedas cada, cada red que invente su propia rueda siempre es mucho más interesante eh, crear un vehículo colectivo en el que aprendamos cada una de las, de las experiencias de los demás y podamos compartir la propia hacia el resto y en momentos difíciles Tener ese vínculo ya consolidado y masivo de, de no solo promotores sino más protectores de los proyectos de redes comunitarias eh, nos hace muchísimo más fuertes.